He estado dos años planeando este robo, y por fin me decido a robarlo. No tengo ningún plan, hay que improvisar, así que vamos a ello. Por fin he llegado. Ahí está la base donde Mai tiene su diamante. Mm. Vamos a improvisar. ¿Qué debería hacer? ¿Explotar o irme silenciosamente? Vamos a hacer una gran entrada dramática. Así que explotemos, ¿por qué no? Buah, cojo mi motocicleta. Mi.. Mi pulsar. Bueno, aquí voy. Ahí voy. Te permiso. Den permiso. Bueno, me acabo de, de pegar bien fuerte en la cabeza. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, me dio un policía. Pero no tenga conflictos con esto. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? R. Y entro. Entra dramática. Adiós. Nadie puede alcanzarme. Soy. Oh. Mm, nadie puede atraparme. Usaré un escudo contra ustedes. Vete conmigo, adiós. Me acabo de pegar bien fuerte. Oh, el diamante, bye. Vamos a cogerlo con esta cosa. Agárremelo y me lo llevo. Bye. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night garden is much less dangerous. Adiós. Crap. Okay, okay, corramos, corramos. Tenemos dos estrellas. Hay una poli atrás. ¿Qué debemos hacer? Un árbol ¿Qué, ¿Qué me acaba de ocurrir? Me acaba de pegar con un árbol bien fuerte Bueno, repitamos la escena Bueno, tengo el diamántico de Mike Tenemos dos estrellas, debemos correr rápido Vamos, eh, una roca Me acaba de morir otra vez Vamos, vamos Tenemos el diamántico de Mike, Tenemos dos estrellas Corramos, ¿Qué debemos hacer? Tírale una roca, tirémonos una roca ¡Tenemos tres estrellas ahora! ¡Llega un helicóptero! ¡No pueden dispararme! ¡Usemos una burbuja! ¡Oh! Tengo unos grandes trucos, ¿eh? Me lleva el llamativo a y me meto por el tiempo. ¡Es muy cerca! ¡Oh, no! ¡Un puente! ¿Qué debería de hacer? Pero, pero... ¡Arranquemos! Bueno, al parecer... Eh, acelerar no fue buena idea. Sir, place your hands ¿Eh, where you can see them. Mira más a este hombre. Eh. Okay. Bribery okay. is a federal offense, sir. Ow. Sir, place your hands where I can see them. Cojo mi llamante. ¡Adiós! Let's go. No, no, no, no, no. oh, oh. ¡El diamante! Oh sí. Y dijeron que no lo iba a lograr.